De... vale pues chicos vamos a empezar el vídeo de de a ver, era es... una vez un lugar más llamado Isla Tintel el que dos hermanos llamados Cooper y ¿Qué? que es Javier y Magma no Cooper era Tintel no llevaba una vida tranquila y Mira, los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las advertencias de, an, de La Anciana, anciana tetera tetera. acabaron ya llegando a un mal barco y, y entrando, entrando en el casino del diablo. y Batman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los lados. Por todas las cafeteras, exclamando el, el rey y el, el, el director del casino. Estos pues, consejos no van a perder nunca. ¡Qué buena racha! Era el mismísimo diablo, el diario del casino. Que os oh, parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. A, a ver, ganar ¡Uno tirado más! Y yo por botín de mi casino será apuesta. Es una casa de oro entera, me da igual porque yo lo hago todo por eso. A ver, dice, tiene la secante, sí, ¿tienes que deja ser. ¿Eh? Para el dinero fácil. ¡Eh! ¡Qué pasado! ¡Qué pasado? No ¡Ningún motor ni se ha ido otra vez! ojos de serpiente! Yo el diablo dando patadas al suelo. Habéis perdido. Los hermanos terminaron de miedo. Mientras se te. Entonces se ligado el suelo. Son es que son noobs, ellos en eso, segurísimo, sí. son noobs. A ver, dice, los hermanos suplicaron por su vida. Pues físicamente, tenía que te, te, te mejorar siempre vida para pagar, para todo. Tiene que haber alguna otra forma de compensarle, sí. un magma. Por favor, señor, añadido café. A ver, dice. Mm, ¿podría, podría ser, ser sí. el diablo mientras extraiga un pergamino. Tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga. ¿Opero? O sí. ¡Tú al tirarlo! ¡A patadas sin ningún tipo de compasión! ¡Tenéis hasta, sí, ¿Tenéis ¿Sí? hasta mañana a, a medianoche para capturar todas esas hachas! Si no las deis, me quedaré con las vuestras. Espera, eh... ¡Jofer y Markman está... ¡Pero... ¡Tú literalmente has asustado, y murieron tan rápido como pudieron! ¡Vamos! ¡Vamos! Jaleo jale Camphead Tenemos que encontrar el A la anciana tetera Él sabrá que así Pues chicos Vamos a empezar ya el vídeo y a, y a ver cómo va Primero parece vale, sí, que vamos a empezar A ver, a ver Oye. No, mejor no, esto no lo va a dar, eh. Vale, pero bueno ah. Anda. Bueno, no Bueno, los, los, los hermanos tienen sí. Que Aquí hay? Hay? Por... ¿Tirirí, tirirí, tirirí. ¿Tirirí? eso no tenemos esto con varias porquerías de no Pero es que eso es lo que tenemos. Bueno, ¡Vale, listo! Bueno, ¡Vamos, te, te, te, te, te, te, no ¡No, te, te, te, te, moneda! te, de, ¡De ojos de te, ¡Un jefe! ¡Qué bien! ¡Es nuestro primer jefe y así conseguiremos un logro! ¡Una patata! ¡Una patata frita! ¡Una patata frita! ¡Una patata frita! ¡Hello! ¡Está muy yeah, rápido! Tien, 10, 10. ¡Hello! Hello. No wow, que... tienes razón, alguna vez me lo Pero que Sergio, pero que... ...pues sí. yeah, bueno, ¿sí ¿sí no sé oh. a si no no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que los pronto nunca puedes. Sí. ¡Estás ...un ¿Qué estás hablando? Que si no he vuelto. Sergio, yo no soy... ...nun soy, pero. ¡Ay, no, ¡Mira cuánta veces le he dado! Sí, pero... ¡Yo estoy es súper difícil! ¡La zanahoria, ¡Lo ves! ¡Lo puede! ¡Ya! siempre te queda una vida! ¿Lo ¿No ves? ¿Muriste? ¡Ya! Pero es que también sí, pero... Aunque el muera, da igual... ¡Y que la patata es muy difícil! Sí, es que es muy difícil. Si yo pero... estuviera jugando sería súper difícil como sería de difícil la verdad no, que me vi rápido mamá mía no, no no no tío tío tío tío tío, tío, tío, tío. Me no, es que me vi rápido ya no sé no sé cómo hay que hacerlo pero <tos> ¡Tío! es que es súper difícil tío yo te el me tiempo de cerrar Diarque. Diarque. A, ¿No? No, no. A, disparo, ¡Paro, disparo, disparo! ¡Pum! ¡Pum! pum. ¡Disparo, disparo, a, disparo! A ¡La vida son rosa! ¡Mira, chicos! ¡Mira! truco ¡Mira si hablan! la porque es que el no vea pues Mira, yo me lo voy a hacer un poco luz esto eso no ¿Qué ¿Qué ¿Qué lo, lo, lo he hecho aquí ¡eh! pero qué fácil, tío que fácil pues, ah, pues ahora viene la, el ataque especial los zanahoria ¡tío! Si no hubiera sido Knuckles, yo lo hubiera matado. Knuckles. Knuckles no es son súper buenos. Tiene mundo de vida. Sí. No le debo una de vida. Los muertos, no la ¿Te voy en